Muy buenas noches, estamos desde acá, del Estadio de Vélez, el Multifunción, donde hoy, por la fecha número 24 de la División D de Futsal AFA, Vélez recibe a Deportivo Merlo, y ayer estuvimos en la cancha de Arsenal, muchas gracias a todos los que nos recibieron, fue un lindo partido, muy bien jugó Arsenal, pero hoy es otra cosa, hoy estamos en una nueva transmisión de Vélez Futsal, y como siempre, acompañado por mi viejo, muy buenas noches papá, Marcelo. Buenas noches, aquí estamos de vuelta. Aquí estamos este, con el agrado de estar acá en casa, de estar acá en el Amalfitani transmitiendo otra versión más de esta, esta historia loca de venir a transmitir sí. a Vélez, en este caso con Deportivo Merlo. Esperamos, como siempre, como decimos con él, que sea futsal, que sea lo mejor, que se juegue. Padre. Eh, anoche fue una, una noche terrible para el triangulito sí. este, La verdad que fue terrible Sin adjetivar porque es importante que los chicos luego ellos hagan su análisis deportivo Aprenden más de esto que Está bien, cuando pero, ganan ¿no? Pero que ellos hagan su análisis, sabrán ellos qué pasó ahí adentro Desde afuera siempre le decimos con ánimo de aportar todos en la vida tenemos noche buena, noche mala, Ay, bueno. día bueno, día y bueno, malo. Hoy, ¿Qué se va a hacer? hoy, hoy esperamos que acá. sea una buena noche para, para Vélez. Que Vélez, que viene, noche. Vélez que viene de empatar acá. No, sí. de empatar allá con Morán, 3 sí. a 3, que fuimos a verlo. Acuerdo. Y tuvo dos fechas visitantes. Eh, 3 a 3 en la cancha de Newbery, sí. que sí. no entraba. Sí. Ahí, 3 a 3. Y el otro día se fue a la cancha del Porvenir sí. a jugar con Sportivo Barracas donde eh, sobre, el, el, sobre faltando 5 cinco segundos cinco segundos. Cinco segundos pierde Vélez 4 a 3. Lo que pasa pero que, bueno. Lo que pasa es que el dinamismo del futsal, que es lo que a nosotros nos gusta, es así. Nadie tiene la vaca atada en el futsal. Nadie puede decir yo esto la pongo, voy a ganar. Es complicado. Ahí sale, ahí sale la visita. Vamos a dar vuelta al micrófono. Bueno, ahí salió Deportivo Merlo. Hay que decir que en, la, prim en la primera ronda, cuando Vélez va a, a Merlo, Vélez gana el partido 5 a 0. Y bueno, hoy esperamos que, que suceda lo mismo. Y hoy además sucede otra cosa muy importante para nosotros, que es que estamos acompañados. Ahí estábamos. Acá miran a la gente de la prensa de Vélez, que está nos están acompañando. Para nosotros es un gran gusto porque admiramos el laburo que hacen. El trabajo institucional es muy importante y bueno por lo menos, aparte siempre decimos que es buena la difusión del futsal, contá quién juega. Bueno, con el número 1, Ugacio Matías, con el número 2, Tintilay Juan, con el número 6, González Walter, con el número 9, Cardassi Germán, con el número 8, Laurenti Cristian, con el número 10, González Agustín, número 14, Vales Rodrigo, número 4, Góngora Leandro, con el número 11 Medina Luis, con el número 7 Cribaro Nicolás, con el número 12 Rojas Matías, número 5 Caballero Alejandro y con el número 3 Bogado Gastón y el número 13 Benitaro Mariano, esos son los jugadores de Deportivo Merlo. Mientras Federico no, tenía la, tiene la amabilidad de contarnos quién va a jugar, y, ya se dieron el saludo sí. FIFA oficial. Los de Vélez. Para este lado. Así que miraron a las cámaras de Vélez Prensa y nosotros que somos los que, Vélez sale la... Vélez salió con la tricolor, pantalón negro. Ahí saludan los chicos de Vélez, muy, muy bien. bien. Bueno, Vélez va con Nicolás Nogales, el, el arquero. El otro arquero, Andrés Antonini, que hoy debuta. El número, después está Ariel Minetti, Lucas Imori, Federico Giroma, Agustín Cáceres, Martín Augelli, Guillermo Sanguinetti, el capitán, Esteban Escobar, Santiago Pampín, Federico Marra, Maximiliano Bravo, el número 3, Brian Mandrino Fac, y Facundo Ferreira, el número 7. Director técnico, Diego Cabral y preparador física. física, Álvaro Estrella. Estamos listos. Y como listos. siempre decimos que sea futsal a través de la hora de Hurlingham En una nueva transmisión de esto que nosotros llamamos Vélez Futsal Vélez Futsal Y este, la semana que viene ya pensaste a quién vas a invitar a, a la tercera fecha de la primera ronda de la Vuelta Olímpica Todavía tenemos, no lo sabes? tenemos sí Sí, sí, sí ya estamos sí. Belgrano, Belgrano de William Morris sí. y el ciclón con el señor Gallego El Gallego viene, pero eh. por favor... Vamos Mire, a comprar un paquete de papá. Viene, viene, no sé. viene mi amigo El Gallego. ¿Quién más? Y viene mi amigo Gastón, que es el tesorero del de ciclón. Ah, bueno. Y el hincha de Vélez no lo trae. <risa> bueno. Ah, Balú, a Balú. La, la, Balú no es más del ciclón. No entonces. es más, ¿Qué se, se fue a 18 de julio. Uh, Balú, ¿qué estás haciendo? Bueno, va a arrancar esto. Estamos muy en el Multifunción 2. Observamos que el equipo de deportivo Merlo ha habido un cambio bastante sí, importante. Sí, sí, sí. Chicos muy jóvenes. Chicos muy la tercera, jóvenes. La tercera. No a, ver, a ver, viendo. si está todo preparado. Eh, Lo que yo voy a decir es que el tablero, o sea la pantalla, se está, en un, está en un lugar que se puede comer un pelotazo, guarda, arranca, juega Vélez y mueve el local guarda con Ariel, cachito, con cachito, Imori, Eso, sí. con Va tocando con Fede, vuelve con Imori, con Lucas, vuelve con Ariel, vuelve con Lucas. Va tocando Vélez en mitad de cancha y Deportivo Merlo que espera. Sigue con la tenencia de balón Vélez, se viene Fede y sale, sale la contra de Merlo. Se viene Merlo que la quiere hacer más fácil. Hay que cerrar. Hay que cerrar, por una, por dos. Hay que seguir cerrando yeah. salió, bien. Se Bien la defensa de Vélez. La hizo, la hizo más fácil. Se salvó Vélez. Deportivo Merrill. No pensaba que iban a llegar con tanta fuerza. Vélez Arfiel hoy está con la tricolor y pantalón negro. ¡Eh! cuatro marca mi amigo Lucas Ya juega para Ariel Ariel va a jugar para Fede Fede que la va a tocar Abre la cancha, vele, la devuelve Puede ser que se venga el primero Saca, saca Merlo Sale Se viene la contra, 3 contra 2 Marcador deportivo Merlo. Tiro de media distancia muy bueno, muy efectivo sobre la izquierdo del arquero. Entró neta a la mitad del arco, a la media altura también. Esto recién empieza. Ya gana la visita 1 a 0. Vamos, verle, vamos a verle que hoy hay que ganar. salió de contra deportivo Merlo que es pero a Vélez. Creo que y abre, lo abre el marcador. Creo que lo, sor, lo está sorprendiendo Vélez con la, con la salida y la jugada rápida. Va tocando Vélez, esto recién empieza. Puede ser a ver. Hay que cortarlo en el medio, hay que cortarlo Vélez. Hay que cortarlo, bien Bien la presión Bien la presión de Lucas Hay que presionar Ahora Viene la pelota para acá Bien la presión de Vélez Hace que salga De atrás Se viene Lucas Lucas que la quiere cambiar No, toca para atrás con Fede Fede Giroma que se viene Toca con Ariel Vuelve con Fede Vuelve con Ariel Se viene de verlo ¡Pelota! ¡Pelota! bien, Lucas! bien, Lucas! Lateral para el Fortín. Todavía no hay comentarios. Dijo, Como dijo uno, sin comentarios. Estamos esperando la evolución un poco más del partido. Está muy frío para mí. Para mi gusto. Hace la personal Fede. ¡Pelota al segundo palo! No se lo esperaba a nadie. Por eso sabe que de Arco para Merlo. Empieza a avisar el Fortín. Loca arriba. Bien Ariel. Bien Ariel por dos. Fede para atrás con el arquero. Hay que rebolear. no, Juega. Fede juega con Lucas. La pierde Vélez ahí. Recupera Merlo que va a tocar para atrás con el arquero. No, vuelve para atrás. Ahora hay que recuperar a Lucas que se viene. Y tiene la falta. No se la dan. Ahora se viene Merlo. ¡No le falta duele! ¡Paliparo! ¡Paliparo! ¡Palipalo, Vele! Perdete un cachito, un poquito ahí. No, no, no tanto. Acá, para, acá. Pero no pegado al codo mío, porque si no yo no puedo hablar la cámara. Ahí está. Contá Federico, contá. No, ahora, me, ahora me callo Ahora tenés ganas de casarte. Ya tiene Morales Frutos. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Acá estamos. ¡Ahí está! ¡Uy! Se lo, lo perdió. Por delante, la pelota. Muy buena jugada de Vélez, se sí, salvó eh. Deportivo Merlo. Vamos con la X. Vamos, Vélez, vamos, Vélez, que ya va a entrar, vamos. Fede. El remate de Alejo Buen remate Le pasa por, por al lado del palo Saque Arco para Merlo Se salva la visita sí. Entra Maxi Maxi que viene Ahora el qué domina la pelota de Facu Facu para Alejo, Alejo de vuelta para Facu y sale Vélez. Pelota para Maxi, Maxi que la juega para la línea, para Alejo vuelve para atrás para Facu, Facu para Alejo de vuelta. el buen dominio de pelota de Vélez. Merlo lo espera. Buena, buena, buena. Buena pelota para ir al córner. Que monitoría a ver cómo se Ah, está bien. Porque ya lo escuché Ah, bueno. Sí. Y dan la pelota da Le Deportivo Merlo. La pelota dale, dale. Vale. pelota Vale. Vale. Vale. Vale. Dale. Vale. que que al área de Belli, Belli que sale. Merlo que lo va a esperar y va a querer salir de contra para otro gol porque así lo hizo. Vélez tiene la pelota a mitad de cancha. Estamos acá desde Liniers. Hoy Vélez juega de local y el remate. Y otra vez. Cerquita del arco. Saque de arco para el visitante Deportivo Merlo en este caso. Se, abre, la lateral en ataque. se ve que Deportivo Merlo tiene una jugada evidentemente preparada a que la cabecee el delantero de su equipo y a que la baje. Eh, lo hemos visto tanto del arquero con la mano como ahora el pelotazo. El jugador de Deportivo Merlo es efectivo en cuanto a contener la pelota y generar una situación. Pero bueno, Vélez ha hecho dos remates al arco. Sin suerte, de media distancia. Veremos si se pueden arrimar con jugada más cerca de los tres palos y ver qué sucede acá. Buena pelota para Facu, Facu el segundo. Bien, bien, por lo menos ya se están Lateral. Lateral defensivo para Merlo. Va con el pelotazo, sí. sí la no aguanta el pivot. Buena, buena la del pivot hace hace que sea lateral ahora en ataque para ellos y ganar terreno Bien vele, bien vele Facu Buena la defensa de Deportivo Merlo Hace que viene la pierda. Y se gane un lateral Eso que pasó corriendo era el juez De vuelta pelotazo Le está dando resultado Porque por lo menos consiguen Este saque de costado En ataque para la visita a verlo lo que quiere es que Vélez juegue que Vélez juegue en su terreno está impreciso el Fortín está impreciso para mí tiene que hacerla casi siempre ir, ir sumando con tenencia de pelota otro pelotazo más que Eso, bajarla, bajarla, bajarla, jugar bien si jugar bien, tranquilo con normal. paciencia jugar y Vélez sale desde abajo, vamos jugar, conectarse armar la jugada Ahí está, puede sí, ahí. ser. A ver. Sale Merlo. Vélez que apura. Vélez que gana sin falta. Salí jugando de vuelta. Bien para atrás. Bien. Juega, Vélez. Juega. Pelota lateral. Lateral en ataque para el Fortín. Mueve el banco, Merlo que se encontró con un gol a principio de partido desde el vestuario se podría decir, Horner para el Fortín. No se te va a escuchar si te va a decir algo. Pedro? Sí, sí, vos queda tranquilo. No, vos no sabes cómo funciona este micrófono, haz así y así. Vos no tenés que estar encimado con tus brazos, nada más. Bien. Conectando hacia atrás, tocando y envolvé. ¡Portale! Hacia atrás. Ahí pelota el segundo y el gol de Maxi con el número 3 empata Vélez 1 a 1 estamos desde acá, desde el estadio Amalfitani. lo que es el Multifunción 2 sábado de la noche Vélez 1, Deportivo Merlo 1 faltan 11 minutos 39 ahora terminar el primer tiempo estancia viendo Vélez así que vuelve a recuperar y bien bien la presión de Vélez Como cambia el partido ahora anda un poquitito mejor el local tiene que seguir así conectándose como decíamos buscando avanzando sobre el área estando más seguro vuelve bien Paco el bien. remate y el arquero muy bien Saca Deportivo Merlo desde atrás. El pivot, en esta ocasión la pelota se le va afuera. Y como te decíamos, si recién te enganchas, estamos acá en el Amalfitani, Capital Federal, barrio de Liniers. Se está jugando Vélez Alfred con Deportivo Merlo. Y van uno a uno. Arrancó el partido con un gol casi a, la, a los comienzos. Estaba amaneciendo el partido, Deportivo un golazo de en media distancia, Vélez lo empató ahora un minuto más o menos. Pacu, ¿qué nos tira el pelotazo a la cámara. Uh -huh. Le hizo no, no, le di una mano que nos fue. Que nos fue muy buena, muy buena, inteligente con el pecho. Giró la pelota. Hacia atrás. Hacia atrás. Facu, que lo buscaba, Fede, no pudo llegar. Y el lateral, lateral defensivo para la visita. Uno a uno estamos en este primer tiempo. Martín con... Vuelta. Ahí está. Y Mori que la perdió en mitad de cancha. El se se arquero no tiene que salir, sacala. Ahora se viene Lucas, ahora sí, ahora sí Lucas. Se viene Imori. ¡Tiro libre para Vélez! ¡Falta, falta! falta que yo desde no, acá y no, vos no. desde allá? No. A ver qué jugada tendrá preparada Vélez Arfil para este tiro libre. Guillo no. el remate, ¡Gol! Gol del capitán, gol de Guillermo Sanguinetti que pone el partido 2 a 1. Como dijo Federico, comenzó otro partido cuando Vélez lo empató. Otra actitud, se empezaron a conectar más. 9 minutos para terminar el primer tiempo. Vélez lo da vuelta. Vélez gana 2 a 1. Pilota al arquero. Bien, controlado. Seguire con Martín, con Lucas. Lucas vuelve con Guille. Se acaba de meter el 2 a 1 el capitán. Sale Vélez de abajo y Merlo lo sigue esperando el Fortín. Vuelta, vuelta al medio. Acá, acá, acá. Bien, vuelta, vuelta atrás. Allá. Bien. Bien. yo no quería buscar a Fede. No se encontraron. Lateral defensivo para la visita. Tampoco Merlo se animó a apretarlo. ¿No? Porque lo podía haber apretado y le podía haber quitado la pelota y traer una complicación. Pero no lo está haciendo. De vuelta al pelotazo. Pierde la pelota. Se viene Guille, Guille con Ariel. Le salen todos. La pelota. Ahora defensivo para Vélez Merlo, Merlo, Merlo Merlo quiso sacarla La pelota sí se va Una pequeña desconcentración del plantel de Vélez Hace que recupere la pelota el visitante Sale mitad de cancha, recupera. Se viene la visita ahora. Porta Martín, que no quería Lola. Sale Vélez a apretarlo a la mitad de la cancha. Apreta Ariel, aprieta Martín. Buena, la presión es buena, les obliga el pelotazo a dividir la pelota. Aprieta Fede. No, no pasa, ahí quedó. Como siempre el futsal es, es así, es decir, cuando las cosas te salen, parece como que todo tiene una lógica. ¿No? Pero veces que lo intentás, haces la cosa bien y la cosa no sale. En este caso Vélez recupera su formación de juego y consigue pasar a ganar el partido. Oh, esto saque de arco para el local. Faltan 7 minutos 36 para terminar este primer tiempo. Si recién te enganchaste, estamos transmitiendo desde acá, desde la Malfitani, desde el barrio de Liniers. Capital Federal. Está jugando el Club Atlético Vélez Alfil contra Deportivo Merlo. El resultado, 2 a 1. Gana Vélez. 5 Deportivo en Marlo, pateó pero directo al arco, muy buena puntería muy bien direccionada la pelota, a las manos del arquero de Vélez, Vélez está con la pelota en medio de la cancha bien trasladando conectándose, vuelta atrás la pierde sale la visita desde abajo y mañana tenemos un pequeño descanso, ¿no es cierto? Mañana, por suerte, no tenemos nada que hacer. Mañana dormimos todo el día. Sale Vélez, a ver. No puede. Bien, bien, bien. Atento el arquero del Fortín. Para que no sea córner. Acá. Y se viene acá la pelota. A ver. De pecho el arquero deportivo Merlo. Traba, Traba Vélez gana Se viene, ahí está Y el remate era de Martín Otro remate de Martín, a ver, hace la individual 3 contra 1 Siempre gana el que tiene mayoría Por eso sale Merlo Hace la individual ahora el número 6 Muy bien marcado, muy bien Quédate marcado ¿eh? bien. Recupera muy bien Fede no Vale Vale, acá Martín que lo buscaba Fede, no llega. Partido de vuelta en este momento. Y sí, vuelta, pero estamos tranquilos. Porque Merlo, Merlo se queda en mitad de cancha y no aprieta. Merlo se queda en mitad de cancha, no aprieta, no se decide. Qué copión. Acabo de decir yo. Estoy afirmando lo que vos decís, Federico. Se viene Martín, ahí puede ser el tercero. Ahí está, sí. ¡Oh! ¡Es el tercero! ¡Yo te lo canté! ¡Gol de Fede Giroma! 3 a 1 gana el Fortín ahora. Más tranquilo, más tranquilo el Fortín. Esta historia de no apretar y dejar que se te vengan encima, ya la conocemos en el futsal. Y no da resultados. No jugar no da resultados. Tienes que jugar, que apretar. A, las gané, manos, a ver, a quien juega con las manos, abajo, sale, juega preparada, tranquilo, de vuelta atrás, acá, vuelven. Sale con Facu. Facu que hace la personal. Excelente. Facu que quería ir hasta su casa. Y el árbitro dice que es pelota para el visitante. Para Merlo, que faltando cuatro minutos para terminar el primer tiempo. Para el local, gana el Fortín 3 a 1 el número 9 que acusa un golpe no lo vio el juez y sale Vélez a ver desconcentración hace la individual ahora Merlo Tira lindo caño se viene la visita Bien. Muy bien el arquero el Fernando, el arquero de Nicolás Nogales. De vuelta bien, bien. A ver con el pie. Se empieza a salvar Vélez ahora. Respondiendo. Sí, el 9 bien atento, bien atento. Sigue ganando Vélez. 3 a 1 por Nicolás Nogales. Mirando la cancha, en mitad de cancha La pelota la tiene Vélez Bien, jugando hacia el costado Cuidándola Arco Ahora, Se, bien, se bien, salva, bien la respuesta del arquero claro, Visitante sí. Una pelota cruzada que tenía de destino De arco Deportivo Merlo, que la cancha queda en el remanso La no baja, muy bien Hacia atrás van Se viene el fortín Con Facu Vuelve para atrás Facu Facu ah, que la hace simple Juega Vélez, muy bien la hace simple el número 7 Vélez Pelotazo y ¡uh! Bien, bien, bien Vélez Vamos con el corner. se viene, se viene la contra, ahí está Deportivo Merlo. ¡bien! Sigue, sigue, y ahora la contra de Vélez, sacá la no, Vélez? Sacala, a sacala, pelota, a ver, el arquero. el arquero, sí, muy bueno, y el lateral para el Fortín en ataque ahora. ¿Qué dice? Esperemos, esperemos un cachito. No, tranqui, faltan 2 minutos 15 para terminar el primer tiempo. 3 a 1 gana Vélez el partido cambió cuando Vélez empató se animó y ahora tranquiliza todo Maxi Bravo Maxi para Fede ahí viene, viene Facu Llega Facu, se ¿eh? la pelota que no se va. Bueno, ahora sí, ¿eh? ahora sí Vélez tiene que apurar. Tiene que apu Ay. Tenía mayoría de jugadores Vélez, pero no le salió. Y el tiempo, el tiempo que pide Deportivo Merlo. Estamos 3 a 1. Bueno, ayer en, en Urlingan se confirmó, viste que habíamos dicho nosotros que se iba a presentar Darío Stanriber en la Universidad Nacional de Urlingan. ¿Y vino? Eh, 4.000 personas. Eso está muy bueno porque hoy yo en el Twitter escuchaba al rector Jaime Persic que decía que la gente estigmatiza, dice que como la gente del Conurbano va a ver un espectáculo de filosofía y música y sin embargo en el centro de Villa hay 4.000 personas viendo el espectáculo de Darío Steinreiber que se llama El Otro. Nosotros lo vimos ya hace como un mes atrás en el Conti, en la Exesma y es un espectáculo impresionante, también había gente sentada hasta en el piso para verlo Así que eso nos da mucha alegría, además por lo que uno siente como Hurlingham de tener una universidad pública, gratuita y de calidad, en un distrito donde en otras épocas, bueno, en estas épocas hay gente que piensa que no tiene que haber universidades, pero nosotros la tenemos y la verdad que nos da una mano tremenda porque es la entrada, la llave del futuro para muchísimas familias, para miles de familias de Hurlingham. El 80% de los alumnos, tengo entendido, sí. que son de familias que no, nunca, digamos, eh, fueron a la universidad. Es importantísimo. Se viene Fede. El segundo palo. Mirá que uh, el palo. Se salva Merlo y se viene ahora a ellos. Bien, bien. bien. Se salva Merlo. Y ahora mirá. se salva Merlo. Buena respuesta. Palo y palo, palo y palo estamos. Falta un minuto. Ya falta menos de un minuto. Arranque de Vélez. Va para atrás, dale, aprieten, aprieten, dale, tirar de la mierda. Sí, Brian, sí, Brian. <risa> Bien. Bien, Brian. va tocando. Y mañana hay partido acá en el Amalfitani. Mañana a las 3 y media, Vélez, defensa y justicia. Vélez que viene de ganar, nada más y nada menos que en el Monumental a River. Viene con racha ganadora. Pelota largo, que llega bien al arquero. Haberle ganado a River también, Falta 20, segundos. todo tipo de bromas, ¿no? Ahí está, la pelota que la deja salir el arquero. 18 segundos Bromas en tanto el director técnico de Boca ¿no? <risa> Bien, bien Vélez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 se terminó el partido Se terminó el primer tiempo Vélez con la pelota Buen resultado, para ah, terminar el primer tiempo Sacó una buena ventaja Vélez Gana 3 a 1 5 minutitos. Lateral. ¿Qué lo vamos a hacer con Fede Giroma seguramente? Uh -huh. Pérez ya lo juega. El remate. Es un partido muy tranquilo. Una noche tranquila, viste, acá en el sí, igual. También porque eh, no hay, hay público, pero no tanto como en otras ocasiones. Y la visita Deportivo Merlo trajo muy poco. Juega para atrás, Martín. Y a Martín veces. A veces también el, el, el a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa, y la abra, que la abra o no. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que ser más decisivo. Lucas se viene, buena pelota. Se la dejan a Martín. Uh. Buena respuesta del arquero que la manda al córner. Buen remate de Martín. La pelota decía, yo quiero ya entrar en el ángulo derecho superior del arco y no me dejan. Van a venir más goles parece, ¿eh? Sí. Si sigue así Vélez. Ahora sí, mirá. Mira, bumba. Oh, bumba. El arquero bumba. bien parado. Sale. Se viene, a ver. Pelota para acá. jugaron con nosotros que le pegamos de taquito. Ya le alcanza la pelota. Ya juega Deportivo Merlo. El 8. Bien. Bien defendido por Lucas. Y la pelota de vuelta para acá. Yo lo importante es que esta noche toqué una pelota aparte del juego, viejo. No estaba, le pegué así de taquito para atrás. Sí, viene Merlo, buena la defensa de Vélez. Sí, sí, tiro libre en mitad de cancha para el Fortín. y vaya anotando, una. Sí, si recién enganchado estamos desde el barrio de Liniers. En la malfitaña está jugando, Vélez. Deportivo Merlo va ganando 3 a 1. El arquero visitante la quería empalar. No llega. No llega el pivot y saque de lateral para el Fortín. Un tanto, un tanto tímido Deportivo Merlo lo vemos para el ataque. Vélez a jugador. Se viene Merlo de contra. Al Pelota Ojo. al segundo. Y nos salvamos. Se salvó. Se salva. Se salva el Fortín. La pelota que pasa al lado del palo. El palo izquierdo. Del palo. Del sí, palo izquierdo. Del palo. El palo izquierdo. <ríe> a ver. Lo va a buscar a Guille. Sí, Pero no llega Guille. Y la pelota va de la visita. 3 a 1 gana el Fortín. Se viene Lucas. Buena la pelota y Mori, Mori para. Va tocando el remate de y... Guille. Sí, uh, pelota el segundo palo que no llega. Se salva, se salva Deportivo Merlo. Hay que dormirse. Sí. No, es pelota para Vélez. Pelota para el local. Sí, sí, sí, Martín. Martín, Pega, no, ahí no. Martín con Guille de, de vuelta. Para Martín, Uy. bien, Guille, viene capitán. Buen remate de Martín que pegó en el palo y se salva. Se salva la visita. Interesante partido que va evolucionando tranquilamente. Le digo, es un partido que va eh, con una más tranquilo, no, no tanto vértigo así como lo plantea también la visita porque por más que Vélez corra, corra y corra, si el otro te baja la velocidad de las jugadas claro. es un tanto tímido para atacar que es lo que vemos de Deportivo Merlo Vélez este, recupera todas las pelotas que ellos tienen, todas, todas mirá son todas de Vélez yo pensé que iban a salir con un planteo diferente, más agresivo este, pero no Pelotazo de Merlo Y es la defensa de Vélez no, Claro, eso no tiene Eso ni en el fútbol de cancha de once Vos tirás un pelotazo siempre que lo va a recibir se te defiende Porque recibe de frente Se viene Merlo y la vuelta, Pelotazo pumba. y peón Hay que llegar allá eh. Pegan el techo del multifunción 2 y pelota para Para la visita para Merlo ya lo juega a mitad de cancha, ya va tocando. vamos viendo la pelota. Se viene la visita y bien Lucas que defiende. Sí, no. Defiende bien ahora Fede Giroma. Bien ahora raspa que te raspa en el medio. Bien ahora. Y parece que Sanguchito y falta y tiro libre. Tiro libre para Merlo, me parece. Sí, para Deportivo Merlo. ¿O no? No. Ah, no, mira Cobró para Vélez. Juega. A ver cómo se viene va. viene Martín que quiere disparar de vuelta. No, la pelota no, se le va no, a dar. Ahora se viene la visita. Fecha número 24. Si recién te enganchás, fecha número 24 de la división de, de futsal Vélez ¿qué reciben el día de hoy a Deportivo Merlo? Hay un corner, a la visita. El corner que ya se hizo. Juega, juega Merlo juega Merlo en el campo de Vélez. Toca para atrás. Se viene Merlo. Tenemos justo... teníamos justo al árbitro, no lo deja ver el gol. Pero descuenta, descuenta la pasar? visita. 3 a 1. Justo, justo te vamos el árbitro adelante nuestro. ¿Qué le va a hacer? Son cosas que pasan. 3 a 2 estamos. 3 a 2. Bien, Facu? se viene Vélez, a ver bien, bien, recupera la pelota y arranca de vuelta arranca de vuelta, tranquilo Lo no presionan la pelota que se va acá al lado nuestro hizo mal hizo mal, pero... hizo mal solo ahí. hizo mal acá a la unión. un mal paso y vimos que, lo que le molestó, lo está atendiendo el médico, esperemos que no sea nada, que se recupere. mira que toma ahí con los jugadores de baile disparados así tipo para la foto de un cartel. Cuatro que lo tenemos delante, sé que tiene la pelota. Se le saque. Ahí vuelve el cuatro. Juega Merlo en mitad de cancha. Vélez a ver. Vélez que quiere recuperar, pero se si viene Merlo. Y viene la defensa de Vélez. No le cobra. De deportivo Merlo. Quería la falta. Manda, saludos, Gustavo Villarejo. Saludos muy grande, amigo. ¿Dónde andás, amigo? ¿Dónde andás? No se lo ve más por el triángulo, no sé qué pasó. para la visita veremos los cuatro para amigos yo todo muy silencioso todo muy lento todo muy tranquilo todo muy tranquilo veremos qué pasa qué sucede bueno hoy juega viste se sí, en el remate deportivo ver lo que pasa por arriba del travesaño y se salva el fortín corner Ya sale Deportivo Merlo, está tomando Libre para Deportivo Merlo, que ya lo hace... Se viene... ¡Bien! ¡Bien trabado! Pero hoy le tiene que responder, ¡vamos! Sí, porque la verdad es que Deportivo Merlo ha tomado la iniciativa... Pero la verdad se toma su tiempo para, para todo, ¿no? Deportivo Merlo ya no. está, está... en partido de vuelta porque está ganando mm. Vélez Nada más que 3 a 2 Y está tratando... Pues, es se, eso, se puede, qué se qué puede es, no, Se viene el remate para allá por suerte que traban Y se gana un lateral Lateral para el Fortín. Ya lo van haciendo, va tocando Vélez, abre por la otra punta, vuelve para atrás, pelota a mitad de cancha, Facu la abre, hay que disparar Vélez, a ver. Recupera a Merlo, se si viene solo Merlo y nos salvamos. Se salva Vélez, no supo, buena bien. contra de Deportivo Merlo la lógica que vos siempre decís, que dos, dos contra uno, el segundo tiene que entrar, pero no tuvo convicción de hacerlo. No tuvo control. Ver Vélez? A ver Vélez. Plotazo del arquero, de arquero a arquero, vamos. Y la tiene Nico, Nico Nogales. Ya juega, va tocando Vélez. Estás viendo... Estás viendo el Vélez, Deportivo Merlo, por la hora de Urlingan a través del streaming de qué? De Facebook. Está ganando Vélez 3 a 2 a Deportivo Merlo, estás en el segundo tiempo, estamos desde el barrio de Liniers. Saca arquero, jugador Vélez, la queda corta, se viene Merlo, hay que trabar, hay que salir. bien, bien, bien, bien, bien. bien, bien, bien, bien yeah. ¡Bien, Brian! ¡Bien, Bélez! ¡Bien, Bélez! ¡Vamos! Vélez bueno, está recuperando la iniciativa. ¡Juega Martín! Y recuperando la pelota también! ¡Toca con Guille! Guille que lo buscaba. Lo buscaba a ¡Y ahora se viene Merlo! ¡A ver! ¡Y bien! Las Nogales que sigue haciendo que Vélez gane ahora por 3 a 2 juega Merlo rápido Merlo que dice si apura un poquitito puede ser que salga Sí, pero... Por ahora, ahora pero Vélez controla Pelota al medio que Bien, La bien tiene menos. para Vélez Vamos a ver qué hace. Se va el individual. Se le fue la pelota larga. Que es lateral defensivo para Deportivo Merlo. Que ya sacan. Salen en la trave. Y lo está presionando. La pelota es del arquero de Vélez. Toma con la mano y sale por su lado izquierdo. Vuelve hacia atrás. ¿Y qué presiones Merlo? Se viene la visita. Se viene la visita bien, bien. Tranqui, tranqui, tranqui, tranqui bien, tomate tu tiempo salí tranquilo, vuelta para atrás Merlo que presiona sabe que presionando gana más fácil la pelota le cobran falta ahora recién tiro libre para Merlo ah no, para Vélez El 10, con la pelota. Sale. Fede que toca para Martín. Martín que vuelve para Guille. Guille de vuelta lo busca. Fede, Fede solo. Y viene la respuesta del arquero. Y se viene la contra ahora de Merlo. Bien, Fede atrás, limpia. Es posibilidad para Vélez. Ahora es para... Palo y palo, palo y palo, palo y palo. A ver. Queda para la visita. Ahora queda para Vélez. Se viene una contra buena. A ver. Con Martín el arquero que saca rápido el de Merlo y el cruce de Guille y ahora se puso lindo el partido y si hubiera sido 2 o 3 metros para acá la pelota no la comemos nosotros 9 bueno. minutos vale. para terminar el partido gana Vélez 3 a 2 se viene la pelota para acá traba, ¿quién traba? el que trababa era Maxi Bravo está tomando un poco más de línea, mismo el partido como ustedes ven Maxi que le tira el carromato encima. ¿Juega para atrás Deportivo Merlo? No. Toca en mitad de cancha Merlo, sí. Juega, juega muy bien. Van tocando, van tocando. Pelota al segundo. Y se vuelve a saludar Vélez. Se vuelve a saludar Vélez. Y Fede Giroma que la tira al córner. Y dice: Ahora se pudre todo, che. Vamos, Vélez hay que despertar listo ya está saque de arco saque de arco y el que pide tiempo sí, el que pide tiempo es el chino chino cabral el técnico de vélez porque se nos venía la noche dice no sé si venía la noche pero se estaba encarajinando se estaba complicando eh, a mí no me convence el, el juego de deportivo merlo me parece yo muy, creo muy que, poco, yo creo que yo creo que poco, con poco con yo creo poco. que con muy poco lo está complicando Vélez. Sí, sí, porque lo está, sí, sí, lo está entonces, complicando. Entonces, entonces Vélez tiene que aprovechar las que tiene como para poder conseguir el conseguir una diferencia de por lo menos dos goles, porque en 3 a 2 sabemos que en futsal sí. no es nada. Sí. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo Ocho minutos falta. Hay una, hay una posibilidad de que Vélez se esté complicando solo La verdad Porque tampoco hace un despliegue futbolístico El Deportivo Merlo de tal forma Que vos digas, puede ser una amenaza claro. Sí son efectivos Porque cuando tienen la oportunidad Los tipos la meten adentro Pero me parece que hay, hay jugadas Como que Vélez se está dejando anticipar Este... Nueve minutos, nueve minutos para terminar Para terminar el partido Gana Vélez 3 a 2 Lo estás viendo por la hora de Hurlingham. Y salimos con Guille Guille con Martín Y Merlo lo que quería Pelota lateral para Vélez con Fede Fede, Martín Abre con Maxi Se viene el Fortín Cambia y está uh. Uh. Se salva la visita, el error. No, la pelota, la pelota, ha sido derecha, levanta la mano el 6, pero se la tiran al 13, intenta pagar. Oh, y así que el 13 espera. no la invocó. Porque era muy buena la pelota del arquero. Pelota lateral, lateral para el Fortín. Ahí donde dice Power Ah, no nos paga nada Power No. Bueno, no importa. Se viene Fede. Fe. Maxi. Guille. Dice que la pierde, se viene Merlo al remate. Saque de arco para el Fortín. Cerquita, cerquita. Ocho minutos. Y Vélez tiene que meter un gol. Estaba pensando exactamente lo mismo. En las manos del arquero, del Deportivo Merlo que está bien parado. Sale sobre el centro. Nada, nada, nada. De arco a arco. No sabemos a quién se la tiró el arquero de partido, no había nadie. No nadie. Pelota en mano del arquero de Vélez, que también opta por tirar la larga. Juega con y la Guille recupera. y a Guille lo apretan. Hace muy bien Guille, mirá. Se saca la marca. Bien. Se viene ahí está. Pelota el segundo. Pelota ahí. Faltó una más. Una más. Cerquita, cerquita, era el 4 a 2 para Vélez. Pelotazo, sí. llega, llega Nico. si sí, recién te enganchaste, decimos que estás viendo el segundo tiempo de Vélez, Deportivo Merlo va ganando Vélez 3 a 2. Estamos desde acá, de la Malfitán y del barrio de línea de la capital federal de la República Argentina, la tira Vélez. De vuelta ahora, pelota, al segundo palo para Fede Giroma, es el que no llega ahora. Pelotazo, sí, pelotazo y el arquero. Pelota de arco arco. Se viene. Uy, no le cobran. Vamos, Vele. Vamos, Vele. Bien, ahora le dan, sí. Le dan abajo, le dan abajo a Facu Ferreira. Tiro libre para el Fortín. Nosotros, bueno, no sé Vinimos acá a transmitir Entonces me va, me va a tocar transmitir a, mí, a ver qué está pasando Va a ponernos los lentes, dijo el viejo Pelota en manos de Vélez, lateral Juega hacia atrás, medio campo Toca y retiene la pelota Sale a presionar Deportivo Merlo la pelota se va Saque de banda para Vélez Arfield. Bueno, el ataque está tira Va a tirar Buena respuesta del arquero Pelota al córner para Vélez. Un córner faltando 6. ¿Remate? ¡Upa! ¡Eh, El remate había sido de Lucas. Le pasa cerca, cerca del palo. Y la pelota dobla. Cuando la ves de atrás, hace una comba. Es ¿eh? una mentira eso, no mentira. La pelota La pelota dobla. <risa> <risa> Se viene Merlo, ¡bien! ¡Bien Brian! ¡Bien Brian! Se viene Vélez, a ver. Acá Cruzala. Pacu. Se cae solo. Falta. Sí, falta. Tiro libre para, para la visita. El jugador de Vélez se cayó solo y ya que estaba dijo, vos no te llevás la pelota. Cinco minutos para terminar el partido. <risas> Pelotazo acá Sí, Vélez que quería salir Sale muy bien Pero sigue siendo pelota para la visita En un lateral, en ataque Se viene el número 4 Juega para atrás recupera Paco, La Recupera recupera Paco Facu que presiona Hay que presionar ahí Vélez muy bien con Lucas Lucas que gana Tiro libre para Vélez, muy bien ganada por el... nuestro amigo Lucas Simoni. Pero como dice Federico, la verdad nos gustaría un gol más de Vélez. Faltan cinco. Nos gustaría un gol más de Vélez para. Creo que los animaría y podrían aumentar. Como digo, como dije hace un rato, el Deportivo Merlo lo hace todo muy lento y contagioso. Facuque quería jugar, quería buscar al pivot no llegó el pivot de Vélez y esa de arco para la visita pelotazo del arquero pelota acá no, no, no, no nunca al medio nunca al medio, nunca al medio Vélez Bien. A ver. A ver. Busca el medio de vuelta. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Gol del ¡Gol Fortín! ¡Gol de del Fortín! Lo hizo Facu Ferreira con el número 7. Ahora más tranquilo. Ahora Vélez gana 4. 4 a 2. Llegó lo que estábamos esperando, llegó una definición un poco más tranquilizadora pero insistimos que Vélez tiene que buscar más tiene que buscar más, tiene que insistir más, tiene que cerrarlo salir a apretar ahí de todos modos no pueden recibir la pelota bien limpia. Lucas bien Lucas bien, bien, bien, bien bien Vélez, vale y ahora el tiempo lo pide Deportivo Merlo faltando cuatro minutos para terminar <risa> Ganabeles 4 a 2! Está bien, está bueno, está bueno, porque hay que reírse viejo, más en estas épocas hay que reírse para que no se ríen de nosotros eh, Interesante, estábamos diciendo que era interesante o estaría bueno que Vélez aumentara la diferencia por lo menos en un gol, cosa que se logró recién con la jugada armada Deportivo Merlo para mí es un equipo muy, eh, lo digo con respeto, un tanto amarrete, lento. Eh, sí sabe jugar, conocen las reglas, pero me parece que el armado es así. Es un fútbol muy, muy eh, como que no define nada. Las cosas que le pasaron a Vélez, la pasaron porque Vélez le dio espacio para que pasara. Este, es, eh, es el concepto. Obvio que le da hacer espacio. Y los chicos de Merlo, los que tienen que definir adelante, lo hacen y lo hacen bien. Por eso han conectado dos goles... En dos oportunidades, pero me parece que Vélez tiene que ahora salir y pedir más, buscar más no se tiene que conformar con un 4-2 porque en futsal no es nada es, un, es un, una actividad muy dinámica el futsal yo siempre digo que después de que te acostumbras a ver futsal cuando ves fútbol de cancha de once parece como si jugaran en cámara lenta es decir, uh, mira todo el tiempo que tienen para armar esto todo el tiempo tienen porque acá pasa todo rápido, mira, mira. ¿Viste? Sí, viene. viene bien, bien. Se venía a Cerralo, cerralo. ¿Sale? Sale el Fortín, saca bien. Pelota para la visita. Tres minutos. Tres minutos para terminar. Merlo saca arquero jugador bien tapado, bien y tapado leía, por el Fortín. Recién leíamos una, una felicitación de amigo que dice Barrio Cartero, felicitamos a Viñol y la Torre de Urlinga. ¿Y qué tenemos que decir nosotros de Barrio Cartero a la hora de felicitar? Están consiguiendo todo lo que van necesitando para transformarse con justicia en un gran club de Urlinga. En un club de barrio. Club de barrio, pero. Entonces uno tiene que doblemente felicitar a Barrio Cartero felicitar al municipio de Hurlingham por colaborar, por dar una mano, pues se dan cuenta al municipio que el Barrio Cartero le mete, para, le mete para adelante y entonces bueno, cuando laburás y ponés la tuya también como no, no te puede, van a ayudar no puede. así que felicitaciones hemos visto las fotos en Facebook Pelotazo, Pero, oh, bien, estaba parado bien parado el arquero tiene que salir a apretar Vélez fue a Merlo y el arquero oh, con un balotazo y pega en el travesaño y se va el córner para mí, era córner. El juez no lo da. No, no, no, no. Pero sí, para mí fue con la mano a que mí la no. saca. A mí sí. Para mí no. A mí sí. Para mí, no. mí, sí. mí, no. mí no. Bien, vele. Vale, eso no, mano, si Eso malo, eso malo. Eso malo. No, no fue. <risa> ¿Todo bien, Federico? ¿Qué ¿Estás seguro? Bueno, dos, dos minutos, pelota. dos minutos finales. Dos minutos que no son nada. Pelota en poder de... Deportivo Merlo. 4-2. Juega con acá. el número 4. El número 4 que la busca. Penal. Penal. Penal. Penal, penal para Deportivo Merlo. Por suerte que metimos el cuarto. ¿eh? Si no sabe qué, con un por un penal. Pero bueno. Se agiganta Chilaber. ¿Se agiganta Nico Nogales? A ver qué pasa. ¿Quién patea? ¿El 10? No, el 6. ¿El 6? Diestro. El diestro, González diestro. González Ramírez. González Ramírez, a ver. Zulma, Zulma, Zulma, Zulma. Mira. A ver, Nico Nogales y te ¿Se viene el remate? ¡Afuera! ¡Afuera el remate Deportivo Merlo! Seguimos faltando dos minutos, 4 a 2. Un minuto 54, la pedí acá. El 7 tiene que salir a cortarlo, no lo pueden dejar evolucionar, Sacala de ahí. Dale, dale, no siga pegando tanto. Eso, toque, toque, toque, va bien, va. Dale, movete, dale, bien. De vuelta, bien, bien. Bien, bien, toqueteo, vamos. Cuanto más se conectan, más seguridad. Obtienen la jugada, se están encontrando, bien, vale. Muy bien, muy buena jugada mirá. de Vélez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mirá, mirá! ¡Golazo de Vélez! 5 a 2. Buena jugada colectiva. Hay una lógica, hasta diría de psicomotricidad. Vos te empezás a encontrar con el otro, te estás ubicando en tiempo y espacio. Me gusta, me gusta el arquero. Y la me gusta el arquero de Vélez. Yo quiero que Merlo patee al arco para felicitar al arquero. ¿Sale a ver. con arquero jugador? Patee al arco, Merlo, dale. Hoy estuvimos viéndolo. Le queda un minuto para patear al arco, Merlo. patea al arco, dale. Que patee, que patee. Déjenlo patear. Juega Merlo, juega. Se viene el arquero jugador. Se juega todo el arquero jugador de Merlo. Le metió. El remate. Está afuera. Qué arco para el Fortín. Mario dice gracias muchachos. Estamos muy contentos por la ayuda del municipio. Ustedes también son parte de esto, sí. Sí, cómo que no. No falta nada, Malta. no faltará para que termine. 27 segundos. 23 33 No vos veo tenés, nada. Vos tenés que ir al oculista Federico déjame de joder 33 entonces. Nene Si no me ves bien Te sigo al médico Dale Dale Dale uh. oh. okay. Va a ganar Va a ganar el Fortín No queda nada Vuelve a la victoria Vélez. Y lo estás viendo por la hora. 15. <ríe> no, no sé. 15 segundos. Ya, viste, que bien bien bien, bien, bien, bien, bien. Andá Facu, andá. Afuera. 12. Fuera para atrás Vélez. Gana un lateral Deportivo Merlo 5 a 12 está ganando Vélez Arfield El remate, bien controlado por el arquero 6 segundos finales y tirar a cualquier lado Bien, 3 Logró un este saque lateral de Vélez Arfield Faltando 3 segundos Va a ganar Vélez con este remate Termina el partido Gana no, no, Vélez, lo está dice por la hora de Burlingame 5 a 2 muchas gracias por estar del otro lado ahí vamos a ver a ver si podemos hablar con la gente con los protagonistas como decimos nosotros sí. ahora vemos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 Me no dicen de los chicos, muchas gracias. <risa> que me quedo bastante lindo. Está bien, está bien, está bien. Bueno, felicitaciones por la victoria, felicitaciones por tu debut. Y bueno, que sea todo lo mejor siempre. Sí, muchas gracias. Que ande todo muy bien. Bueno, a ver, ¿dónde lo tenemos a..? ¿Se puede, mi amigo? Vení, vamos trabajar. Vamos, vamos.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 Y después se pierde un partido con Esportivo Barraca faltando 5 segundos. Nosotros no estuvimos, pero bueno, eh, hoy tenían que ganar, ¿no? Sí, una de las cosas que no no, planteamos como objetivo: eran 7 fechas y es un torneo de estas 7 fechas y tratar de sacar los, los, los puntos que más podamos sacar para terminar de la mejor forma. Creo que el balance igual es negativo y positivo. Ahora estoy contento. En el juego eh, y y nosotros siempre jugamos de la manera. Claro.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 Ah. La primera rueda que jugamos así, no tenían estos jugadores, son todos chicos, sí. eh, pero... Si, sí, nosotros decíamos mucho recambio, ¿no? sí la verdad, estuvimos viendo videos ah. eh, sabíamos que habían iban a esperar, sabíamos que iban a jugar la, la contra nuestra, el error nuestro. Así que eh, salió lo salió planeado. Bueno, felicitaciones y bueno, como vos decís, que sea el hasta, hasta fin de año, ¿no? sí obviamente, vamos a tratar de luchar, vamos a tratar de salir lo más arriba posible. No, yo le decía, yo justo antes de empezar el partido a ellos, que no a, que no, no renunciemos al juego nuestro. Vale. El juego nuestro está Lo único que tenemos es tener es tener más convicción para, para el gol, Dale, ¿a quién le quiere dedicar el triunfo? Y a mi señora que me está mirando ahí con el <risa> en el que estamos así que el señor le manda un beso a Mamá. Dale. ¿Te escribió? No, anduvo, anduvo por ahí. Sí, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, nada. No, felicitaciones a vos y bueno, todo lo mejor para vos y los chicos. Tuvieron que volver para ganar. ¿Viste? Bueno, ¿Viste? Muy contundente Vélez, la verdad sí, que nos gustó como, mucho. Sí. mucho. Mucho, mucho. El más. quinto gol fue un golazo. Bueno, muchas gracias. Bueno. <ríe> Vamos a bailar la chola o ¿cómo estamos? <ríe> bueno, nada. Eh, lo cerramos desde acá, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, esto, bien, fue la hora, esto fue la hora de Urlingan en una nueva transmisión de Vélez Futsal. Para nosotros es un placer estar acá en el Estadio Amalfitani, espero que les haya gustado. Muy buenas noches y nos vemos el sábado que viene en la cancha nuestra, en el Estadio Municipal, donde el Triangulito recibe al VIAR y bueno, después vemos acá con el muchacho de Vélez dónde van. Que ande todo muy bien, muy buenas noches y gracias por seguirnos.